Bueno, hay que reconocer que el panel de comunidad es algo que estaba funcion que está funcionando. ...me parece una buena idea... ...por parte de YouTube... ...así que... ...like arriba... Eh, ...y si... ...y si no la veis... ...y si no os habéis suscrito... ...a este canal... ...por supuesto... dale a la campanilla... ...si tenéis el Microsoft Edge... ...recordad que también podéis... ...darle a la campanilla... ...que trae justo arriba... ...y es mucho más eficiente... ...que la del propio YouTube... ...pero bueno... ...hasta que arreglen... ...el tema de la campanilla... ...vamos a hablar... ...nuevamente... ...del Style of the Kai... ...y... ...diréis... Vale, pero ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, pues gracias al panel de comunidad, como he dicho, he recibido una respuesta por parte de Jordan. Eh, Jordan ha respondido y ha propuesto hablar sobre... Eh, en por las diferentes eh, situaciones que te puedes encontrar con supervivientes por el mapa. Bien, hay que tener en cuenta que cuando se te aparece, eh, cuando abres, el, eh, desglosas las tareas o misiones, a lo mejor te aparecerá, hay un extraño que pide auxilio, una llamada de un extraño. Miras en el mapa y te aparecerá un símbolo de interrogación en negro también y eh, en un cuadradito. Y entonces... Eh, el dirás, bueno, vamos a ver, tened en cuenta que pueden pasar muchas cosas, puede pasar cualquier cosa, así que vamos a ir comentándolas poco a poco, puedes llegar y encontrarte a todo el mundo muerto así que no pierdas el tiempo porque puede ser una llamada de auxilio cuando es una llamada de auxilio auxilia no, no llegues tarde o digas oh, pero primero voy antes de a ayudar a este voy a, voy a ir de compras no si te encuentras con una llamada misteriosa acudir y acudir bien armados ¿eh? consejito consejito consejito para qué me lo das para qué lo necesito pues para qué lo necesitas, por si te hacen una emboscada, que también puede ocurrir, es una de las cosas que pueden ocurrir. Otra cosa que se me ha venido a la mente con este tema de, que nos ha propuesto, que, que me ha propuesto Jordan, es el tema de las comunidades, como por ejemplo, eh, te puedes... Eh, poner en contra totalmente de una comunidad por no ayudarla o por no ayudar. O sea, vamos a ver, vamos a entender una cosa. Tú tienes que tener, a tu comunidad la tienes que tener contenta. Eh, eh, si por ejemplo ves que uno se pelea mucho, pues te lo llevas contigo reclutado así por lo menos como si hiciera a mili un poco o entra dentro de él es decir, toma el control de ese personaje para poder ver si es que a lo mejor tiene una tarea eh, quiere hacer algo que, que solamente lo puede hacer él pues bueno, os aparecerá inmediatamente en el momento en el que cambiéis de personaje esas tareas, y os sea, tareas cada uno tiene unas tareas que han dejado también Aparte, primer punto que hay que tener en cuenta. Segundo punto, todos ellos se van uniendo y van creciendo la comunidad conforme vas reclutando gente. Una de las... Eh... Esto de encontrar sobrevivientes eh, Viene en el... Al principio... Bueno, al principio, ¿no? Pero bueno ¿Qué hacer cuando eh, os atacan? Vale Imaginaos que recibís una llamada de auxilio Llegáis al sitio Y os encontráis enfrente de una casa Que está siendo aceviada por un montón de zombies Y tú tienes unos unos cócteles molotov ves a los que están en el interior luchando contra otros zombies y no se te ocurre una mejor idea que lanzar varios de esos eh, cócteles molotov mala idea ahora todos tienen un rombo rojo encima y no solamente atacan a los zombies sino te atacan a ti también y van a ir a por ti porque han tenido en cuenta de que ojo que también esto por ejemplo puede pasar eh, cuando tienes un coche que nada más que tiene dos plazas coche que tiene dos plazas y se te añade yo, yo los pongo a correr, yo los pongo a correr, me pongo ahí y, y voy con el coche, y, y espero al puntito blanco del superviviente o lo que sea, a que venga hay sitio en el coche? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que, quiere que, que lo metan en el maletero? Bueno, eh, tened cuidado por lo menos de no atacarle eh, a estos supervivientes, a estos sobrevivientes, no atacarles eh, o intentando hacerle mucho daño cuando atacáis a los zombies porque se os puede poner o en contra o largarse, perder totalmente la confianza contigo y te lo dirá expresamente el juego, te dirá los eh, jack ha perdido eh, la confianza contigo tal cual ¿eh? así que tu comunidad eh, tú tienes que tener en cuenta estos factores a la hora de comunicarte con ellos otra de las cosas también que puede ocurrir es que te hagan una emboscada ya lo he dicho eh, te llaman llegas y empiezan a atacarte esto puede ocurrir también porque hayas tú atacado a alguno de los suyos. Así que por eso tened mucho cuidado siempre y tened en cuenta lo realista que es este juego, ¿verdad? Ahora que estoy dando bueno, lo realista hasta cierto punto, que pretende ser, ¿no? Que cada decisión puede afectar mucho. Cuando tú reclutas a alguien en tu para tu comunidad, eh, tienes que tener en cuenta que a lo mejor los últimos que quedan de los me ha aparecido muchas veces. Los últimos que quedan de, de otro grupo eh, deciden disolverse. Dicen, si metes a tal persona, eh, los, los que quedan de, de tal se disolverán. Bueno, también te puedes encontrar a otro tipo de gente, comerciantes, con estos son básicamente neutros, pero tampoco los ataquéis, sencillamente luego estarán los extraños y habrá otro tipo de personas o grupo de personas, que estos son los que te hacen eh, las encerronas y todas esas cosas, que a veces te los encuentras cuando vas haciendo una misión te los encuentras y directamente te empiezan a atacar, porque ellos están eh, robando recursos y en fin, hay que tener mucho cuidado con, ese, con esa gente y como digo, ir siempre armado ahora que hablamos de armas eh, tengo que decir que para mí es muy importante siempre llevar ciertas cosas de elementos dentro de la mochila para poder hacer un buen viaje tienes que llevar comida medicina la suficiente no más ni menos eh, un arma un arma eh, el arma principal que seguramente será una espada o un machete o algo así intenta arreglarla antes de salir y lleva algún tipo de granada o de explosivo también si nos no queda más que que los bombas de humo que también las hay, pues el mundo de Stay of the Kai 2 es un mundo en constante crecimiento, que te puedes encontrar con muchas clases de personas y de situaciones como de que alguien te, te pida que le ayudes en una tarea para acabar con una plaga y va como, como seguidor eh, si por ejemplo este muere, se lo tienes que comunicar a la comunidad suya, cosas como esta. Hay veces que cuando pasa eso, la, comuniza, la comunidad esa, si es pequeñita, se disuelve, llegas tú, ah, pero ella no ha sobrevivido o él no ha sobrevivido y se disuelve. Dice, bueno, pues, ¿verdad? entonces te largan, o no, o se quedan ahí, se quedan ahí parados ya sabemos ¿no? y tú a lo tuyo tú ya has río, tú, ya, tú ya has dicho ya has dado el parte médico ya te puedes ir tranquilo ya que se vayan a molestar a otros en cuanto a se me ocurre otro tipo de superviviente que son los, los otros comerciantes pero a los que estos son a los que tú tienes que llamar y vienen hacia ti pero en todo caso jordan creo que hacía más referencia a, al tema de al tema de que hemos dicho eh, creo que se refería más al tema que hemos dicho antes de personas atacantes eh, personas que te pueden atacar y todo eso pero que sepáis que todo va a ser por algo y que tenéis que tener mucha en mucho en cuenta todo ese tipo de factores porque realmente afectan las decisiones que tomas afectan a, a lo que después vas a poder hacer con ciertas comunidades y con otras a lo mejor no, o, con, o como a lo mejor llegas a estar en guerra con alguna de ellas porque tenéis dos opciones, una en amarillo y otra en rojo, o dos en rojo, te puede aparecer eh, decirle que no y posiblemente se lo vayan a tomar a mal, ya el juego te avisa, el juego ya te va avisando de, que, de lo que puede pasar, te dice si le dices que no, puede que se lo tome a mal o puede que no que no se lo tome mal pero te diga pero lo recordaremos para la próxima vez que pidas ayuda o algo así son esas cosas las que pueden ocurrir con las comunidades luego están como he dicho los que van los freelance que van por ahí a su puta bola y los grupitos que también van a su bola que pueden ser buenos o pueden ser malos pueden ser gente que te llama como una llamada misteriosa y luego te encuentras con una carnicería y tienes que descubrir quién ha sido el que ha matado en el momento que lo descubres pues eh, se forman trifulcas desde que todos se ponen en contra de esa persona y empiezan a atacarla eh, como un y, y tú también empiezas a atacarlo a él Porque él se vuelve hostil Total, eh, las reacciones con los demás supervivientes Ciertamente son muy importantes en todo el juego Vamos a dejarlo por hoy eh, Espero que os haya gustado eh, el programa de hoy Y nos vemos, eh, si Dios quiere <ríe> Si todo va bien, mañana eh, Con vosotros Gamer para Toxic Game Channel Hasta la próxima amigos